Del canal, aquí que play en un nuevo vídeo para ustedes. Hoy estamos con Alessi. Hola, Alessi, ¿cómo estás? Hola, Kplay, ¿cómo estás, compañero? Estoy. Eh... <risa> ¿Dónde estoy? Ah, no sé dónde estoy. ¿estás en Discord? ¿Estás con. Eh... ¿Estás en Colombia? Estoy en Narnia, Narnia, ¿qué es Narnia? Sí, en el mágico mundo de Narnia. Vale, vale, te he traído aquí para que juntos veamos lo, los dibujos que nos hicieron Bueno, que nos hicieron, no, que me hicieron en el concurso A mí ¡Hala! El concurso de dibujos Apuesto a que tus suscriptores saben dibujar perfectísimo uf ya lo verás Porque juntos vamos a ver los dibujitos ¿Puedo verlo yo también? Claro que sí, Alex lo podemos ver juntos Pero, ¿te parece después de la intro? ¡Oh! ¡Claro! Vale, entonces vamos con la intro. ¡Uh! ¡Vamos, vamos Bueno les mira, aquí ya tenemos el primer dibujazo que nos manda Alien Dark. Míralo, qué chulada. ¡Hala! Está muy bonito. Sí, sí, sí, ¿Otra? sí. Me encanta el nombre de arriba. Kaplay. <risa> Ostras, tiene que decir a Letzy. ¿por qué no te parece a mí? Pensé que era un ¿Qué? dibujo de con, un concurso de dibujos sobre mí ¿Qué? ¡Tú eh, sí pues estamos en mi canal! ¡Mascota! ¡Ah! Pero entonces, ¿para cuándo mi concurso de dibujos? ¡Yo quiero uno! Ah bueno, eso ya lo con... decidirás tú <risa> <O> sea, <risa> Vale, muchísimas gracias Alie, me encantó mucho tu dibujo Y vamos con el siguiente ¡Mira Alexi, ¡Mira Alexi, mira Hola. este! El 3K ¡Ostras! A... El de los mil suscriptores Sí, sí, sí, Ay, sí Este dibujazo Está muy bonito Simón, ese dibujazo nos lo mandó Nelly Dibujos Nelly, me encantó mucho ¡Ostras! Nelly dibujas como una crack Simón, aunque, aunque, aunque Hay que decir que me parezco algo femenino Pero bueno Es porque eres su que ¿Qué acabas de decir? ¿Qué eres su ¿Qué acabas de decir? Repítelo una ¿no? vez más. A ver. ¿Cómo te lo explico? Tú eres Uke. Que yo no soy un, ¡Un pinche Uke, weón. Yo no soy Uke. ¿Sí? No. A ver. Yo no soy Uke. Dame Uke. No. <risa> a ver, no, que lo nieguen los suscriptores, ya lo saben. Ah. Este men. Te voy a dejar sin huesos por un mes. Ya está. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? No, eh, eh, retiro lo dicho, retiro lo dicho, no, no eres su okay, que no eres su que yo te quiero, ya... ya te ah, quiero. está bueno. Pasemos con el siguiente dibujazo. El siguiente dibujazo fue hecho por Francisquita. Está muy guapo ahí... Ay, con mochi. El... Ajá, como Chibi. Eh, ahí con el portátil. Mira. No, es súper chibi, está bonito. Es simple, pero tiene su gran encanto, ¿sabes? Está muy bonito. Claro, así me coloco cuando, cuando hago videollamadas contigo, mira ¿Qué? Pero vivimos <ríe> en la misma casa Ah Ah, pero cuando te vas de viaje Porque tú te ah, vas... Pues, es verdad es Tú estás verdad. de viaje con, con, nosotros, que es eh, mi rabito y esos, que son las otras mascotas de otros dueños, ya ves. Ostras. <ríe> ah, me dejo botado ahí, casa solito, ja Simón y bueno Alexis, mira este increíble dibujazo ¡Dibujazo! No, no, Capre, sabes qué es lo peor que yo dibujo peor que esto. ¡Ah! Ese dibujazo fue hecho por Iram. Muchísimas gracias Iram. Ah, me encantó. No me esperaba menos de ti Iram, eres un crack. Me ha encantado me ver, este, dibujo. este dibujo. Este dibujo sí, sí. muestra mucho, ¿sabes? Esto es de Picasso, obviamente. Claramente, Claramente se nota. Iram, solamente tengo que decir que que practica más, wey estoy muy flaco yo soy gordo solamente ¿Para eso engaño? Está feo ¿Para engaño? bueno si sí. pasemos con el siguiente mejor eh, perdón irán la próxima me <risa> la próxima me acuerdo que soy gordo ala estás muy relleno bueno, Alessi, mira, este caso me lo mandó Andrea U. Mira lo que chulado. O sea, me están guiñando el ojo. No será que Caplexi es real. Ah, eso lo dejo. Ah, es. Caplexi siempre será real. Jaja, <risas> desde que te adopté ¡Oh, sí! Oye, pero, pero, pero, ¿por qué te hacen kawaii? Yo estoy bien feo. ¡Ah, que me parece! ¡Pero estoy bien feo! ¡A es... ti siempre te hacen kawaii! ¡Pero es que tú eres feo! ¡Yo sí soy ka kawaii! ¡Kawaii! bueno, no, no eres feo, no eres feo, eres hermoso, eres hermoso no, no, no, no, no, no. y luego qué destruí tu cama ah, es cierto, eres feo, déblame mi cama, bacho me no he podido, dormir podido... no, lo haré. Podido... No, lo haré. No, no, podido... no, no, me, ¿Me podido... ofendiste me ofendiste sabes qué? duermes en, duermes en la calle hoy Alguien que esté viendo el video me quiere adoptar. A ver. No no no no no no no no. Yo ya hice mi papeleo. Tú eres mi mascota. Ah. Alguien sí. quiere hacer otro papeleo. Que no. Ya. <risa> <risa> a ver, a ver, Alexi, mira. Vamos con este dibujazo también con mi espada. Mi espaota. Espadota y no es la del peda <risa> Este men pero bueno, este vaso fue hecho por Alin Ramírez. Me encanta. Oh, ¡Cosas! E este, este es hermoso. Yo quisiera tener una espada así de largo. ¡Claro! ¿Qué? ¿Eh? ¡Que lo ven, niños! <risa> ah, <no. risa> ah, pero, pero yo hablo no porque la espada de es <risa> demasiado, demasiado larga y no hablo de eh. la <risa> Yo la tengo por lo que por lo que es muy brillante, ¿sabes? Me gusta más, en el dibujo me encanta la cara, como que. Oye, Lechi. Ay, uh, vamos, vamos esta noche. La parte que hizo esto es una crack. Claro. Mi cara ahí está diciendo, oye, Lechi, ¿quieres tomarte? Yo yo no no no. Yo me pregunto cómo es que dibujan tan bien. Yo como mucho hago cosas como Irán, Irán. Te comprendo. Saludos. La decepción, hermano. Sí, sí, Bueno, algún día aprenderé a dibujar. Tú sabes dibujar, pero bueno. Bueno, Alessi, esos fueron algunos de los dibujos que me hicieron. ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron? Increíble. La gente dibuja hermoso. Sí, yo yo me quedé asombrado, y ¿sabes? Eso no son todos, pero es, algunos. Algún día quisiera dibujar así, algún día. Irán al baño eh, dibujando palitos. ¿verdad? Bueno, en la pantalla irán apareciendo los demás dibujitos. Perdón por no comentar ah, todos. dos. Ah, ah, ah. Capri, Capri, ¿puedo hacer los sonores? ¿Puedo oh. lanzar explosiones y que aparezcan los dibujos? Claro, claro. Vale. ¡Piom! ¡Piom! ¡Ahí están los dibujos! altos efectos dibujo, de sonido. Dibujo, dibujo. Ah. <risa> ahí están todos los dibujos que me hicieron. Perdón por no en ahí, ¿cómo se dice? Colocarlos todos así uno por uno, pero es que eran muchos, de verdad. Y no no es que porque sean no es que porque sean mejores, que se, no, no, no. Solamente que quise mostrar algunos, algunos de los de los tantos hermosos que me hicieron, la verdad. Por eso ahí. Ahí sí están mostrando los demás. Ok. Bueno, aquí están los tres ganadores. Y en el tercer puesto tenemos este increíble dibujo de Emilio. Mira qué chulo. Tanto emoji ahí. Qué guapo. Ay, ay, ay. Me cortaron la cabeza. ¡No! ¡No! ¡Mi cabeza! Oye, pidiendo está mi cabeza. Eh, no, se, se quedó se en la, la casa se quedó en la casa sabes no porque dejaste mi cuerpo en la casa no pero ven no pues que bueno tú eres ahí un rellenito de demonios y cambio yo mira estoy flotando yo floto yo yo tengo yo soy cocu <risas> me falta mi Uber vale aunque en, en el dibujito hay un pequeñito error que del hasta que hice compañeretes ya pues sé que estuve en ese grupo compañeretes pero ya ya eso hace Ay, ratico ya. hace ratico ya nos dividimos y ahora estamos en la granja vale pero el resto del dibujo está genial las nubes el el pasto los árboles todo todo todo, todo y más yo yo soy una hermosura <risa> segundo dibujo ¡Pum! ¡Pum! ¡Mira este dibujazo! ¡Hecho por Nero en oh. Life! ¡Mira! Oh, ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Parte yo y parte ese! ¡No! ¿No qué? ¡No no, no aparezco yo! ¡No ah, se vale! ¡Pero es que el concurso es mío! ¡No tuyo! ¡Pero yo quiero parecer un concurso de dibujos! ¿no? ¡Ya verás! ¡Ya verás que...! Ya harás en el video, lo, los demás dibujitos aparecerás en algunos tú Así que... Oh, bueno. perfecto Vale, entonces, ¿qué, ¿qué te parece este? El segundo puesto, o sea... Yo y mi maleolo Etsy. Es hermoso Está, está, está... Eh, oh, obviamente está genial, claramente Claro, en la mitad feliz como estoy ahorita, pero si me sacas un enojo Ya lo verás eh... conmigo eh, eh yo creo que mejor me voy de aquí Adiós Capre, me voy a... No, espérate, espérate, espérate, espérate Todavía no, yo no estoy convertido en Etsy. Solamente, estoy normal Estoy normal, Etze, no, no Ah, vale, así sí vale. Espera, te voy a hacer una pregunta Que Dime. solamente el real sabría ¿Qué? ¿Me das eso? No Jope, si eres el real <risa> ya, ¿eh? ya ves, ya ves Muchísimas gracias Nero por este dibujazo, me contactaré contigo en Twitter Para darte tu premio también Así que bueno, muchísimas gracias Y vamos Alexi con el último dibujo, el primero Vale, voy a insertar aquí todo, todo, todo lo que sea de instrumentales épicas ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Chan chan chan! ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Chan chan! chan chan chan chan chan chan chan chan chan el primer puesto! Vale eh, ah ya, ya lo dijiste. Ah ya ya ya. <ríe> me encanta ser hermoso. <ríe> bueno, eh, no sé, no sé. Okay, ya. Eh, el primer puesto lo ganó Chun Chun. Hero Match. Hiro Max. Hiro Max. Como sí. tres estilo anime me encanta. Sí, mira, está hermoso, me encanta. No, eh. Es super épico. No, se lo tiene bien merecido. Felicidades. Claro, felicidades, Ciro. Me ha encantado este dibujazo. Me encantó toda la pose. Eh, las cosas... Bueno, como están los dedos. Porque así mantengo haciendo. Siempre claro, me hacen... Claro, típico. Claro, es hermoso. Hermosísimo. <risa> vale, me encantó la ranita. Me encantó todo, ¿verdad? Está hermoso. Así como que... Yo. No, como tú no. Tú eres la parte blanca. vacío Ah, es entendible. Vale. Ay, dónde está mi cara? No tienes cara. ¿Qué le pasa a mi cara? No eres un donai. Me voy a mi rincón, adiós. Ah, <risa> no, no, no, no, no, dale, sí. Mira, mira, ¿sabes qué? Te devuelvo los huesos, ¿vale? Si no te vas. Ah, y, y me das unos extra. Ok. Vale. Okay, Iro, yo contigo me contrataré en Twitter para darte también tu premio. Hey, te regalo una Alexi si gustas. Este Alexi está bien entrenado, como ya ves. <risa> ya me quiero deshacer de él. Eh, <risa> no, eh no, bueno. No, me... ¿Qué? Mamá me atraparán. Voy a ir con mi A ver, ¿y por qué te llamas mi panchito. ¿Qué, qué? qué güey ¡Mi pancholo! Mi panchito, todo, pásalo. Bueno, ranita, muchísimas gracias. Por participar en ese concurso. Ya me tengo que ir a, a, a traer a Leslie. Porque me soltó de la cuerda, ¿vale? Así que a los ganadores me contactaré con ustedes. Y a los demás. Muchísimas gracias por participar. Habrá muchos más concursos. Así que no se van a desanimar. Con sus dibujitos haré una cosa muy especial. Que ya verán en todas las redes sociales. Y bueno. Nos vemos en el siguiente video No voy a atrapar a Leslie. Chao. Leslie ven para acá. ¡No! ¡Vete! la frontera!